que tal a todos míos. Lo primero que hay que hacer es ir a Flint Country. Una vez en Flint Country vamos al punto rojo y nos subimos a la mula, o como quieran llamarle al, al carro es inmenso, hay que, hay que subirnos y nos subimos y bueno, empezamos la misión y es totalmente fácil, solamente de concentración. Y el punto amarillo es el que indica hacia dónde tenemos que ir, nuestro destino o nuestra meta que nos hemos trazado. Estas misiones son totalmente difíciles, difíciles. Son totalmente fáciles, pero hay un pequeño problema se ve lo que es la rapidez, la fragilidad o la ilegalidad. Van a ver que a los que van subiendo de nivel van a encontrarse con estos pequeños detalles. Pero esta misión es totalmente sencilla, fácil, no es de otra cosa. Es muy fácil, demasiado fácil, porque es regalado, regalar, de regalado, regalado a ganarse los mil Como pueden ver, ya vamos a llegar a nuestro punto de nuestro punto final y ya creo que el único inconveniente aquí es al momento de retroceder y porque puedes hacer movimientos torpes que pueden dañar el lo que es la parte de atrás lo que es el tanque y, y bueno entonces hay que tener algo de cuidado porque se supone que es un, una mula y que transporta y todo lo demás y como ven se me desprendió para mí mala suerte pero bueno me favoreció mucho porque pude retroceder de una mejor manera el problema es volver a conectar el, lo que es el tanque con la, con la parte del cabezal entonces Pienso que hay que tener algo de, de cuidado, nada más, y listo, pasan la misión de una manera totalmente fácil. Eh, espero que vean mis guías, sigan apoyándome en esto, y no olviden suscribirse, comentar, y siempre darle like. Entonces, es eso. Totalmente fácil, hasta la próxima, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden, porque si se olvidan yo me olvido de subir videos. Soy Rexto.